Aseguran la Asociación de Padres y Madres que llevan más de cinco años exigiendo al Ministerio de Educación la construcción del comedor económico de este centro educativo, de manera que intensificarán la lucha en las próximas horas. Para NTN reportó Joanny Paulino.